Muchas telas nacen en el año 86, nace como una tienda de tejidos de ventas al peso que atendemos de manera singular a los, a los clientes que necesitan un tejido.